Una mujer denunció que fue golpeada salvajemente por su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el municipio de Constanza. Se trata de la señora Cruzita Lora, quien señala al nombrado y Rosado de ocasionarle los golpes que presenta en su rostro. Pues yo le dije que se fuera de mi casa. Está impuesto de la me, marca me estaba jugando sucio. ¿Cómo que le estaba jugando sucio? Claro que sí, con una vecina de Él la... sí, le pero... estaba haciendo infiel a usted con otra vecina. La puerta de atrás yo le encontraba abierta. Sí. ¿En qué lugar sucedió eso? Constante. Entonces él estaba impuesto a darle golpe la primera vez que le daba. No, oh, dos tanto veces ya. ¿Y porque Pero usted no había. Pues, ¿Por qué usted no fue y la primera vez? Tres. ¿Y sí, por qué pues, usted pues. Se, une, se, se une con él? Si él le había dado. ¿Con qué le da todo eso? Uy, con todos esos ah, todos. la batería de motor. Ahí. Esa persona está prófuga ahora mismo. ¿Qué bueno. espera usted de las autoridades? Con no, pagar. ¿Él cómo se llama? ¿De qué parte consta ser? Sí. De la Montaña. Mientras que Santo Beltrés, hijo de la señora agredida, exige que se haga justicia. Nada, que le den el peso de la ley, que le lo agarren, se requiere. ¿Cuándo sucedió eso? El domingo. El domingo. ¿Pusieron ustedes su denuncia? Sí, está todo ya puesto, entonces ella hizo no. la denuncia ya, en la está haciendo aquí ahorita para que sigan dando vuelta a vuelta que lo agarren. ¿Qué le le llamado agarre, tú le haces a las autoridades competentes? Que lo agarren, le den el peso de la ley que merece. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.